Gracias. Bebo mucho, siento menos No me junto, van a varios yo les digo bienvenuto, flow de puto, voy marcando el punto. Vienen de culto, rata sucia, curre el punto rap, no apto para turto, solo para tutto. Vienen corriendo en un microsegundo, medio moribundo, si cojo el micro te fecundo. Traemos rap desde el inframundo, bájalo lo profundo. Encontrarás cuál es tu rumbo, venimos desde abajo, desde el fondo de tu de taekwondo, trastorno mente con insomnio los mil demonios, el pandemonio, el exterminio de todos los